Gracias, Ciel, por darme tu aire y hacer que todo sea más celestial. Muchas gracias, gracias infinitas, gracias. hacia cielo, por darme tu aire y hacer que todo sea más celestial. Gracias cielo. Darme tu aire y hacerlo todo más celestial.